Estamos un pueblo que hicimos un video sí ya vayan a verlo Se llama Bucerías Nayarit Está a un ladito de Puerto Vallarta incluso De hecho es muy concurrido por todos los vallartenses también aquí Mario Pero ahora venimos al Festival Internacional de Ah, Exactamente Aquí cada Semana Santa o después de Semana Santa Más que nada venimos a ver cómo se vive el ambiente aquí en... Este evento lo llevan haciendo más de dos décadas ¿Qué son más de dos décadas? Son más de 20 años ah, atrás Ah, sabías sí ¿sabías, no? eh, investigué un poquito en internet Cabe recalcar, no lo habían hecho desde hace dos años sí, porque empezó por la, la vez pandemia vez. y, y eso, es el primer evento después de dos años que se hace Mario. Ahora vamos a probar los tiones, porque de saber que son grandes. ¿eh? Hace dos años regalaron cinco mil opciones Mario y hoy piensan regalar ah, ocho mil. Exacto, 8 de un a una amiga pero es nueva suscriptora cuál es su nombre? Jeanette, ¿De, Jeanette, ¿de Jeanette. dónde nos visita? Como que les gusta mucho Puerto Vallarta A mí Vallarta serias, me encanta A todo el mundo vengan a disfrutar estos eventos estamos otra vez devolviendo a la normalidad de nuestras vidas Los invito, vengan a buscar esta parte. Pues bueno, vamos a continuar 1, 2, de esta manera oficialmente queda inaugurado el Festival Nacional de la Opción Busterías 2022. Ya, ahora sí vamos a la feria de los tion, aquí andamos en bucerías, que su significado, Mario, lo investigué, y es lugar de buzos, es el significado de bucerías, el nombre de bucerías. Órale. Oh, y por eso el dato de que todos los buzos regalan los tiones, Mario, el día de hoy, Ay, porque dale. aquí es lugar de buzos, literalmente Ay, como se llama. Dale, dale, pues ahorita vamos a continuar más para allá, porque ya está la degustación de los tiones como puedes ver, aquí ya, ya, hay, ya hay comida, tequila, hay de todo. Pero también, Pablo, lo que me llamó la atención es que ¿Sí? poco Pena con lo que coge que sigue, eso es hambre, Mario. Ya, mire. Ah, miren, ah, miren. Ahí está. Y sí, mira, Mario, como podemos ver, como son bastantes sí. opciones y bastante gente, hay varios jueces de opciones. Que regalan pues no se cuesta, miren, ya está uno en aquella carpita, acá está otro y también hay otro, y hasta allá hay otro. Es que tienen que repartir, es obligatorio, para es la gente, de, gente. Eh, Pues Mario, vamos a deben, formarnos. Deben de tener un control. Un buen control, eh. Debo la verdad, sí, ahora sí. verdad, vamos a formarnos. Vamos a para tratar de alcanzar uno de esos mil opciones, Mario. A ver, a ver, <risa> <¿sabes>? O <risa> ceviche, porque también están dando ceviche. Ah, sí, ¿sí? La toda, toda la cola, allá va, allá va, todo eso, todo eso, todo eso. Y creo que está hasta la otra calle, Mario. No, no, no. nosotros rato estábamos aquí? ¿Un metro o cincuenta centímetros? 50 centímetros, avanzamos <risa> No me parezco estar parado ¿sí? Como podemos ver también aquí hay comedores Para que la gente traiga ah, lo que sí, es verdad. su refresco Y todo para acompañar lo que son no los opciones o el servicio. un poquito, me tiene que ir temprano para ah, ver, Exacto Sí, pues de hecho ahí les vamos a dejar una el... toma para que ustedes vean. Yo pienso que ellos maderos a, la, a las 7 de la mañana. <risa> Exacto, <risa> porque <risa> porque bastante temprano. Ya estaban, ya estaba bien, ¿no? Sí, ya estaban ocupados todos los lugares. La larga espera, Mario. Bueno, exactamente, llevo 27 minutos, ya, Mario. No llevamos mucho tiempo, La Pues, pues regalado, ni modo, Mario. Oh, Mario, yo siento que es una chulada, porque aquí sí lo saben preparar muy bien. el más gratis. <risa> Llegaron tío, regalado, pues exactamente Mario por fin Mario Ay, por acabamos bien. de salir después, después de exactamente 45, 45 minutos, minutos. <ríe> récord récord Guinness así que Mario vamos a probarlo vamos a degustarlo Ajá, vamos no, no. venimos en busca de nuestro vicio, Mario. De la coca. Para comer nuestros ricos sí, opciones. Sí, o sí, sea, andamos Nomás que están súper llenas las tiendas, los oxos y los tios. Sí, es lo Mario. malo, sí. Mejor vamos a buscar una tienda local. ¿eh? Ya llevo aquí con el vicio. No, no, no nos patrocina Coca-Cola, no, pero... pero... Ya sabrán, pues ya saben que es nuestro vicio, ¿para qué ocultar tanto la Coca-Cola? Y pues bueno, pues ahorita ya nos vamos a diletar esos ricos ostiones y, claro, claro. y el cevichito con esa rica coca. Así que vamos, Mario. Vamos Mario, ahorita nos pusimos como iguanas, el calor es mental. No, es que estamos disfrutando de esta hermosa playa, mira. Exacto, aquí claro. estamos enfrente de la playa, justo al borde. Ahora sí, es momento de, de comernos estos ricos ostiones. Dicen que esto te da.. Fuerza. Así que ya saben, para todos los que vengan, vengan a agarrar energías, porque aquí en Vallarta en Semana Santa se ocupas energías, Mario. ¿vale? Cuando seas joven, come muchos, tíos. Un dato importante, falta aquí la salsa huichol. Ah, igual en, su, en, su, en donde viven ustedes no existe. Salsa huichol y el limoncito, Mario, echa el limoncito. Me tocó suerte, me voy a comer el grande. Cómetelo. Está chulada, ¿eh? Y está grande, la verdad. Está chulada, con, con limón. Está rico, Mario. Paúl, ¿Vale? ¿si ¿Sí vale la pena esperar tanto tiempo en la cola o no? Sí, sí vale la pena. Bastantemente <risa> la pena. Y ahorita vamos a probar el ceviche, Mario. Sí. Mario, esto es para que vean que el venir a Vallarta no es gastar tanto. No, la verdad no, porque ahí seguido hacen eventos así como este, festivales. Ya sea del taco, del, del, del, del, del, del... ceviche. De todo. Del, del, del de todo inventan Solamente hoy gastamos lo que fue la coca y el transporte, Mario, sí, es que se bien puede venir hasta el camión. Exacto. Okay. Pues bueno, Mario, ah. yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Ya, espero que le den like, no puedo ni hablar. <risa> <risa> se suscriban. activen la campanita. Y recuerden también seguirnos en Facebook, Mario. En Instagram, por favor. Ah. Sí, sí, vayan a seguirnos en Facebook porque sí. queremos llegar a los 10.000. Eh, muchas gracias, Mario, así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta el siguiente video. Bye.